Bien, ¿qué tal gente? En este video les quiero mostrar una pava eléctrica que está totalmente toda desarmada, destruida. Destruyendo el sentido de lo que el tema del mango, la tequita acá de encendido. Aunque bueno, ya que estamos, vamos a probar si nuestra resistencia anda bien dependiendo de eso, vamos a, vamos a hacer el video. Vamos en continuidad. Uy, probamos los dos extremos. Anda perfecto. Anda de 10. Así que bueno. Como les dije, tapado está destruida. lo que vamos a hacer es ver si podemos instalar un sistema de de corte, de corte automático por así decirlo a ver si le podemos instalar este sistemita vamos a ver esto trae en la espada eh, algunas pavas, eh, los caloventores, planchas también Así que, a ver, el si caso me escucha Aparentemente anda bien También vamos, vamos a probar antes de probar, de poner anda la de 10 así que bueno vamos a, a proceder a hacer el, el injerto de este sistemita lo que tendremos que lograr es colocarlo a esta medida aproximadamente a ver si nos va a dar el, el tema de la el mango acá si nos va a dar para cerrar y si nos da un golazo tenemos ahí así que bien por los vistos va a quedar muy bien vamos a sujetar por este Acá tenemos la base, esta base no la vamos a usar más, lo único que podemos llegar a hacer es desarmar o instalarlo en la parte de atrás para que cuando pongamos esta parte, que la base, no quede este hueco. Lo último vemos si le podemos cerrar o metemos algún pegamento, metemos algún plástico ahí como para que no quede el hueco y lo demás, bueno, lo vamos a ir mostrando en el video. Bien, encontré, perdón, encontré otra forma de, de poner el termostato, y sería colocarlo a esta hasta altura más o menos, al lado de la, luz, de la luz piloto de encendido. Así que bueno, vamos a hacer un hueco ahí, y vamos a ir viendo cómo como lo podemos ir instalando bien vamos a hacer un agujero por acá más o menos que si este no va a molestar más o menos evidentemente no el último lo vamos a poner por acá más o menos ahí está ahí adentro así que poner esto no te debería molestar ちょっと。<笑> lo que vamos a hacer es ver si podemos hacer coincidir los agujeritos estos que son para los tornillitos Aquí haría algo así. conseguir los tornillitos bien acá tenemos los tornillitos lo que vamos a hacer es probar si entran bien si queda bien y si es así vemos si lo, ya le dejamos instalado y si no se lejos de la resistencia, así que un golazo. Bien, te acá, perfecto. Ahora procedemos a la instalación eléctrica. En este caso tenemos al neón, que es el, es el, o sea, la lucecita que apriende cuando enciende la la paga. que acá podemos hacer es colocar esto vamos a armar para que quede armado esta parte y que no quede el hueco ponemos el sistemita este ya no sirve para nada y solamente sirve para tapar el hueco bien lo que vamos a hacer es colocar el tornillo Luego colocar los otros tornillos vemos si conseguimos un tornillo por ahí la parte más importante la vamos a hacer después, el tema es que cierre todo bien esta y bueno, cerramos y seguimos por acá, muy bien, como le dije anteriormente a ver si podía eliminar este sistema Pero prácticamente no lo voy a poder eliminar Porque Al ponerlo acá Perdón Iría en este Al ponerlo sobre este Lo que hace es Encastrar junto con la base Así que bueno vamos a conseguir una Una, una tuerquita para Para sujetarlo bien, ya conseguimos las torquitas Bien. tenemos nuestro testigo al momento en que encienda la la pava después tenemos la entrada de corriente vamos a hacer con este medio La entrada de corriente y acá lo que vamos a hacer es un empalme o una prolongación desde de la salida de corriente sería esta Y el otro extremo iría a la otra parte de la corriente, o sea, negativo supongamos Bien, repasamos Tenemos Este otro extremo el otro extremo de la resistencia conectaríamos el positivo y acá el negativo. Bien. Vamos a poner estos fideitos que son para protección. Ya que como sabrán tenemos alta temperatura. Y lo que vamos a hacer es ver dónde nos quedó. la conexión y el enchufe lo vamos a sacar acá abajito calculo en el medio aproximadamente el cable en este caso tenemos para que entre bien y no moleste los cables. Bien, como les dije, acá vamos a poner este protector que es para el tema de las altas temperaturas y tenemos que conectar ah no, perdón este es el este es la, des, la descarga tierra y acá tenemos los otros cables que uno va conectado a este y por acá más o menos aproximadamente El otro tenemos que conectar a esta ficha, sería esta. Vamos a conectarla directamente. ahora no, no, tenemos, bueno, así que conectamos acá por acá más o menos. Acá tenemos la ficha y bueno yo por el momento no cuento con esa ficha así que lo único que me queda para hacer es empolmar el cable eh, perdón pelar el cable acá Comprar un poquito más También. Sí. Cerramos Esta es la pinza más grande el empalme con este protector y así y bueno acá tenemos la otra fichita y esto también vamos a hacer el mismo sistema vamos a pelar esta conexión algo así lo único que podemos hacer en este caso es poner un poquito de cinta nada más ya que tenemos contacto vivo ¿eh? o sea, tenemos la corriente viva acá y ahí tendríamos todo el es como un poco las herramientas acá así procedemos a, a probarle con el tester tenemos el tester acá conectamos la ficha eh, perdón conectamos al enchufe y ahí estaría andando nuestra pava, pero bueno el tema más importante acá es armarlo y luego probarlo, bien Entonces, un poco por este lado importantísimo. Así que vamos a pegar el sobre. Qué vamos a hacer es diferencia de lo que el tamaño del tornillo tenemos no algo así, así que vamos a volver a ajustar Formamos nuestra espada. Vamos corrigiendo el último los cables nada más acá. Tenemos todo un desastre de cables. Esto iría para este lado. Lo que nos falta es poner cinta para hacerlo de tope al, al cable acá Vamos a poner, cuidadosamente. Bien Nos queda de esta manera Buscamos Los tornillitos así vamos a ajustar con estos tornillos por suerte se ajustan a la perfección bien, bien. pero lo que haremos es cargar agua Bien, enchufamos y sí. probamos con un test, con un poca polo. Sí. será el mínimo lo vamos a poner el máximo me podrán observar escuchar A ver, Se acusa si porque tenemos espero que les haya gustado les haya servido este vídeo si fue así les invito a que se suscriban al canal le pueden dar me gusta lo pueden compartir me ayudarán a subir más contenido bueno gente hasta el próximo vídeo